Bueno, bienvenidos a todos, vamos a hacer esta presentación. Eh, bueno, se trata obviamente sobre el registro de calificaciones del año 2021. Claro, dentro de ellos también está sobre lo que indica la norma sobre el registro de calificaciones del año 2020. ¿no? Me refiero a la resolución viceministerial 334-2021, Minedo. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a realizar es, o implementar en el sistema, se va a implementar algo pendiente que el año pasado no realizamos, como es el tema de actualización del nombre del área de castellano como segunda lengua. Y por qué se realiza la actualización allí. Claro, eso se realiza de acuerdo a la resolución noventa y 094, en la cual indica... ...que el área, por ejemplo, castellano como segunda lengua... ...puede ser cambiado por el nombre de una lengua nativa o, o originaria. O por, en este caso también puede ser por un idioma diferente al castellano o inglés. ¿no? Porque claro, castellano es el idioma en el cual perdón, nos comunicamos. E inglés es, también es un área oficial... Entonces, al ser, si es diferente, también se cambiaría por un idioma. Acá vamos a hacer unos conceptos así generales nomás, ¿de qué se trata? Fortalecimiento, o sea, el, hay una resolución también donde ha seleccionado, por ejemplo, cómo se realiza, este en este caso, la enseñanza de las lenguas originarias en las instituciones educativas fortalecimiento se le llama aquellas instituciones educativas en donde la comunidad por ejemplo eh, habla quechua y en ese caso están fortaleciendo el quechua y hablan como segunda lengua el castellano entonces allí no hay o el sistema no va a permitir realizar ningún cambio al director Revitalización, eh, allí sí, por ejemplo, hablan los, eh, la comunidad eh, o los estudiantes hablan castellano, pero están tratando de revitalizar, por ejemplo, el quechua. Entonces, allí su idioma o comunicación sería castellano y su segunda lengua, por de otra forma, sería quechua. Y también el otro es en ámbitos urbanos. ¿De qué se trata en ámbitos urbanos? Hay instituciones educativas seleccionadas en las cuales, o las cuales están autorizadas a desarrollar una de estas lenguas originarias. Esto obviamente está enmarcado en una resolución, ahora vamos a, vamos a ir presentando la documentación y también haciendo demostración en el sistema. Esto, lo que les acabo de indicar, está enmarcado en el decreto supremo que lo tenemos decreto supremo número 011 2018 -2019. justamente en eso se marca se enmarca, perdón ahora, ¿cómo eso se va a hacer realizar en el sistema? por ejemplo, acá nosotros tenemos un Excel no sé, me confirma si me por si acaso me corrige si sea muy pequeño para que sea más grande un poco más grande, acércalo a la imagen Sí, ahí está un poquito. Entonces tenemos tres tipos, como ya les indiqué, es fortalecimiento, revitalización y ámbitos urbanos. En caso de fortalecimiento, como ya les expliqué, hay unas es seleccionadas según este decreto supremo. Por ejemplo, cuando ingresemos al sistema, por acá tenemos un código modular, por ejemplo, Ahí está. Ingresamos. E ingresamos en este caso, o sea, ¿cómo se realiza ese cambio o actualización de nombre del área? Ingresamos administración de IE, configuración de año escolar, ciclo, grados y secciones, o cico, grados y secciones. ¿no? Por ejemplo, yo quisiera cambiar el nombre del área para sexto de primaria, vamos a poner el ejemplo. Entonces ingresamos a sexto, allá las áreas. Y como ven acá, nos va a mostrar la relación de áreas. Y dentro de ellas está Castellano como segunda lengua. Entonces, ¿cómo yo hago ese cambio? Simplemente presiono acá, eh, dice actualizar nombre de área, en esta opción. Y como esta IE, eh, como ya lo mencionamos, es de... A ver, acá está el tema de, revital de de fortalecimiento. No le corresponde justamente hacer el cambio. Entonces, el sistema, a todas las instituciones educativas que pertenecen a la resolución ministerial, perdón, decreto supremo 011, no les va a permitir actualizar el nombre del área. ¿Por qué? Porque ellos, su idioma, no, se comunican, por ejemplo, en quechua y su. Y, y desarrollan castellano como segunda lengua. O sea, es correcto para ellos. Ahora, las demás instituciones educativas, como se si el caso, como es, por ejemplo, revitalización. Bueno, tenemos el código. Entonces, también ingresamos a Administración, Configuración de Año Escolar, Grados y Secciones. Eh, por ejemplo, acá trabaja tres, cuatro y cinco años, y sabemos que cuando es inicial, donde lleva Castellano como segunda lengua, solo en cinco años, ¿verdad? En los demás grados o edades, no desarrolla esa, esa área. Entonces, solo ingresamos a 5 Y, da, y presionamos actualizar Nombre del área. En esta opción, como ven, nos va a permitir a nosotros, voy a hacer un poco más grande para que se pueda ver, cambiar el nombre del área por una lengua originaria. Por ejemplo, Achua, Achuar, perdón, Aymara, eh, bueno, Bora, entre otros. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar Bora. Y acá obviamente tengo que declarar como director... Que la institución educativa en mi cargo cuenta con autorización. En otras palabras, se encuentra en la resolución, perdón, en el decreto supremo. Marco y guardo. Entonces, al hacer esa actualización del nombre de esta, en este caso del nombre de Castellano como segunda lengua, del área de como segunda lengua, obviamente va a mostrar Bora, como se puede ver, y los informes de progreso y las actas de evaluación de este grado al menos, va a mostrar, en lugar de castellano, va a mostrar Bora. Esa es la diferencia. O si ya no va a mostrar castellano como segunda lengua, sino mostrará Bora. <coughs> Listo. Lo mismo también es para las áreas urbanas, ¿no? Perdón, rurales, la otra opción. Lo mismo también va a ser, ¿no? O sea, lo misma, el mismo procedimiento. Pero por tiempo posiblemente no lo no no no no realice pero ámbitos urbanos también es el mismo procedimiento de revitalización ya entonces hasta allí por tiempo no lo voy a hacer pero si ya las preguntas tal vez podemos demostrar otra otra vez listo entonces cuál es el objetivo de cambiar como les menciona castellano como segunda lengua a que el director de la institución educativa seleccione eh, la lengua originaria que enseña pero ¿qué pasa? Por allí ustedes también preguntarán o se preguntarán, si una IE, por ejemplo, que no está incluida en la resolución, perdón, el decreto supremo 011, entonces, ¿qué, se debe, ¿qué pasaría en ese caso? Por ejemplo, como la, la IE 80 239 porque en ese decreto supremo solamente se ha considerado a 29.000 IES. Y como nosotros sabemos, a la fecha... Entre educación básica regular, alternativa y especial, se cuenta con mil instituciones educativas o servicios educativos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esta institución educativa, que no está incluida en el decreto supremo, ingresamos y nosotros, por ejemplo, queremos actualizar el castellano como segunda lengua. En este caso, ya nos muestra un idioma, no nos muestra una lengua originaria. Nuestro un idioma, por ejemplo, alemán, árabe, chino, etc. Porque sucede? Claro, eso también está autorizado. En el país, por ejemplo, enseñan, o se comunican, perdón, en, en castellano, entonces se evalúa en comunicación, pero enseñan, por ejemplo, alemán. Entonces, sele seleccionan alemán, declaran que están autorizados al desarrollarlo, y presionan guardar. Entonces, el acta de evaluación, el informe de progreso, ya no mostrará castellano como segunda lengua, sino mostrará alemán. Listo. Entonces, esto, ya bueno, las preguntas se quedan claro, el final porque es bastante largo esta, esta reunión. Ahora pasamos a, al siguiente tema. A ver. Eh, por ejemplo, de, en este caso nos toca competencias adicionales asociadas a área. La resolución ministerial también 094, viceministerial 094 del 2020, permite que una institución educativa pueda agregar una o más competencias, obviamente, si lo ha programado en su PCI, a las áreas del, del, del currículo nacional 2017. Bueno, tenemos el formulario. ¿De qué forma se realiza? A ver, vamos por acá. Por ejemplo, entramos, ingresamos a una I. ¿eh? A ver, vamos a entrar una I secundaria. Ya ingresamos también a administración. Configuración de año escolar, grados y secciones, en la misma opción. Por ejemplo, yo quiero agregar a quinto de secundaria una competencia adicional a, al área de, en este caso vamos a hacer de matemática, por ejemplo, ¿no? como ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Yo, por ejemplo, acá en el número de competencias, doy clic allí, de matemática, un poco más grande esto para que pueda ver. Listo, como ven, ya hay cuatro competencias que están configuradas de acuerdo al currículo nacional. Entonces, claro, acá está, hay que también aclararle, ¿no? Siempre y cuando se encuentre esta competencia plasmado en el PCI. Si no se encuentra, obviamente no deben realizar. ¿no? Claro, una vez que también configuran, ya, ya eso también les pedimos que no vayan a estar pues practicando y después obviamente llamando a la central para que borren uno u otro dato, etc. Entonces acá sí les pedimos bastante responsabilidad. ¿no? Entonces, ¿cómo se agrega esta competencia adicional? Presionamos el botón agregar. Y allí también nos muestra este formulario. Por ejemplo, nos muestra el área matemática, que es para quinto grado, el área matemática. Y acá vamos a describir nuestra competencia. Por ejemplo, lo colocamos como razonamiento matemático. Y luego nos dice que debemos registrar la resolución que apruebe el PCI. Entonces, acá lo colocamos, por ejemplo, resolución directoral número... 123, guión 2021. Eh, por ejemplo, colocamos IE San Juan. Listo. Y luego declaro que, que la competencia adicional está incluida en el PCI de la edición educativa a mi cargo. Marco esta opción. Y luego presiono el botón grabar. Listo, la competencia se agregó correctamente. Entonces, acá tengo mi nueva competencia. Incluso, por ejemplo, me he equivocado, ¿no? Falta una letra. Entonces, ¿qué puedo hacer? Eliminarla es una opción. O la otra opción es editarlo, ¿no? Entonces, edito, le coloco la letra que falta y presiono el botón grabar. Listo, ahora ya tengo correcto mi competencia. Entonces, cuando yo descargue mi formulario Excel para evaluar a los estudiantes, va a aparecer una competencia más en el formulario. Luego lo vamos a ver al momento de, en este caso, evaluar a los estudiantes. <coughs> listo. Entonces, digamos, ya no tengo que agregar más competencias, la única que tengo, simplemente cierro el formulario y listo. Eso es todo. Salgo acá. Listo, claro, que las competencias se agregan por grado. ¿no? Si, si se considera el PSI, que se, esa competencia de relacionamiento matemático se enseña los cinco grados, entonces yo tengo que agregarlo por grado en el área de matemáticas. Vamos a la siguiente. El siguiente. Eh, también competencias adicionales, también indica la resolución viceministral 094 que se puede agregar competencias adicionales no asociadas a áreas. ¿Qué significa esto? Que no están relacionadas a ninguna área, pero, o sea, tienen el rango similar a las competencias transversales, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso también? Vamos a hacer acá en cuarto, por ejemplo. ¿Cómo se realiza? Seleccionamos eh, igual, ¿no? Vamos a ir al proceso mejor desde el inicio. Administración. Configuración del año escolar, grados y secciones. Seleccionamos en este caso número de áreas de cuarto. Nos va a mostrar allí las áreas y competencias. En este caso transversales. En este caso para las competencias no asociadas a áreas, obviamente tienen que estar al mismo rango, por decir así. Entonces presionamos el botón Agregar. ¿No? Presionamos el botón Agregar allí. Y también nos muestra este formulario, y en este formulario vamos a hacer una descripción, o sea, cómo se llama nuestra competencia eh, no asociada área con rango de competencia, competencia transversal. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría poner acá actitud ante el área. ¿no? Listo. Bueno, por el momento no está aceptando tildes, voy a quitar la tilde. <coughs> Coloco la resolución también, el número de resolución directoral que aprueba la PCI, perdón, el PCI. Entonces, coloco RD, número 124-2021. Y declaro que la competencia nacional está incluida en el PCI de la edición educativa a mi cargo. Listo. Presiono grabar. Listo, me dice que ya se asoció de forma co no, correctamente. Y como pueden ver, acá lo obtengo. Entonces, en el formulario que voy a descargar para evaluar, cuarto en este caso, me va a por aparecer una, eh, digamos, un, una hoja más en donde se va a evaluar la competencia eh, adicional no asociada a área. Listo. Entonces, cierro este formulario. Entonces, pues hasta allí ya. He realizado mi configuración inicial, que bueno, la resolución ministerial, la oficina ministerial 094, me indica, ¿no? Eh, la siguiente, bueno, ahora sí ya pasamos al tema de evaluación en sí, ¿no? Eh, tenemos una programación, en este caso ya muchos de ustedes ya conocen, porque bueno, se ha indicado en anteriores reuniones que hemos tenido, y bueno, muchos de ustedes también. ...han llamado para obviamente conocer las fechas y, y también se les ha informado. Entonces, bueno, vamos a recordar acá, pero también haciendo allí una aclaración... ...que hay la posibilidad que se pueda hacer antes. Si es así o si fuese así, entonces también mediante un correo electrónico ya les comunicaremos... que ...ya simplemente ciertas opciones o también lo comunicaremos... En el portal CIAGIRE. ¿No? Entonces, ¿cómo más o menos está eh, planificado implementar la, el registro de evaluación 2021 en el CIAGIRE? Bueno, tenemos acá la, la modalidad, el ciclo nivel, grados, registro de calificaciones, que es. Perdón. Vamos no atrás. Y tenemos también la generación de informes de progreso y actas de evaluación, ¿verdad? Que son los procesos que. Eh, debe realizar el director en este proceso de evaluación 2021. Vamos a Eva. Inicial, o el ciclo inicial, primer y segundo grado, va a estar disponible todavía sus formularios Excel para registrar eh, evaluación 2021 el 10 de febrero de 2022. O sea, va a estar disponible el 10 de febrero, tanto los, en este caso, los formularios para registrar calificaciones y los informes de progreso y actas de evaluación. O sea, el 10 de febrero de 2022. Por ahí podrían decir, ¿y por qué no antes? Etcétera. En ese caso, les comentamos, ha habido un cambio. Eh, pues nosotros ya hemos estado implementando ese AGIE y la norma que recién se ha publicado el 15 de diciembre ha he colocado un cambio para este ciclo. Entonces, por eso es que se está ampliando el plazo. Ay, Intermedio de primero a tercer grado, de, en este caso del ciclo intermedio va a estar disponible los formularios según lo planificado que puede ser antes vuelvo pues, a repetir el 31 de diciembre de 2021 o sea el registro de información y la generación de informes de progreso y actas de evaluación el 10 de febrero del 2022 avanzado de primero a tercero también los formularios para registro de calificación el 31 y en este caso también Informe de progreso y actas de evaluación el 10 de febrero no, del 2022 cuarto avanzado va a estar disponible los formularios para registrar calificaciones e informes y actas de evaluación, informe de progreso y actas de evaluación el 31 de diciembre ¿por qué preferencia a ellos? dirán ustedes obviamente porque son grados que ya terminan en este caso la educación básica y pueden obviamente postular a una universidad o instituto ¿no? superior. Luego tenemos educación básica especial. Eh, perdón, no sé por qué, por qué se reduce. PRITE, en este caso 0 a 2 años, también ha habido un cambio en la norma, como indiqué. Entonces, para ello va a estar disponible el registro de, de calificaciones, en este caso de conclusión descriptiva o comentario, el 20 de enero y también la, el, la emisión de informes de progreso y actas de evaluación el mismo día 20 de enero. 3 a cinco años y primer grado, eh, o sea, 3, 4 y 5 años de nivel inicial y primer grado de primaria de EVE, también va a estar disponible los formatos para extraer calificaciones e informes y actas de evaluación. El 20 de enero del 2022. ¿Por qué esta diferencia? Vuelvo a repetir, ha habido un cambio en la norma. De segundo a sexto, eh, va a estar disponible el 31 de diciembre, en este caso el registro de calificaciones, y la generación de informes de progreso y acta de evaluación el 20 de eh, enero de 2022. <coughs> Listo. Ahora sí pasamos a EBR. En EBR no ha habido cambio alguno, y ahí se, se mantiene como se puede ver. Entonces, los formatos para registrar calificaciones desde cuna, inicia, bueno, cuna, inicial, primaria y secundaria va a estar disponible el 31 de diciembre. A más tardar, como vuelvo a repetir, puede ser antes. Eh, y la generación de informes de progreso y actas de evaluación hasta cuarto, en este caso, de de secundaria va a estar disponible el 20 de enero del 2022, y en el caso de quinta de secundaria también va a estar disponible a partir del 31. Que bueno, que no me deja ver. Vamos a reducir esto: 31 de diciembre del 2021. Listo. Entonces, eso más o menos es el cronograma que posiblemente sea un poquito adelantado, pero ya se comunicará. A ustedes vía correo electrónico y mediante un comunicado en el portal SIAGID. <coughs> seguimos con lo siguiente, ¿no? <coughs> En este caso, las calificaciones 2021. Acá un poquito les vamos a pedir su, su atención, porque ya el año pasado hemos tenido al menos inconvenientes con el comisión educativas de educación básica alternativa, ¿no? Eh, a ver, inicial, por ejemplo, de educación básica alternativa, de primer y segundo, de ciclo inicial, me refiero a primer y segundo grado, va a calificar con AD, B, perdón, AD, A o B B o un comentario el año 2021. Tercero, de primero a tercero, de intermedio también igualito, ¿no? AD, A, B o comentario. Primero a tercero, en este caso de avanzado, también calificará con AD, A, B o comentar. Acá sí hay la diferencia que justamente hubo el problema del año 2020. Y bueno, hay que un poquito aclararlo acá también. Cuarto avanzado, me refiero. Atención 1 y 2. ¿A qué se refiere eso? Atención 1 es, por ejemplo, marzo-julio. Y atención 2 es agosto-diciembre. Entonces, ellos, por ejemplo, iniciaron, ya sabemos todos, que el Currículo Nacional 2017 se implementó el año 2019 para educación básica alternativa. Entonces, el 2019, primer grado y avanzado, evaluó literal. Digamos, el primer grado avanzado queda entre eh, marzo a julio. El segundo, atención, dos, en este caso, Agosto, diciembre, continuó en ese caso, en ese año se hizo primero y segundo grado, se evaluó de forma literal. El 2020 se evaluó primero, segundo y tercero, ¿verdad? Claro, tercero, en este caso el ciclo Atención 1. Hablemos de marzo a julio. Y lo que se registró en el CIAGIE, no sé si recuerdan bien, el año pasado... Solo se registró en el CEGIE el periodo anual, me refiero pro, pro, periodo promocional anual, y la Atención 2. Eso se registró el año pasado en Entonces, el Entonces, la Atención 2 el año pasado, de primero a cuarto, se registró de forma literal. Por eso es que los formularios muestran que se registren calificaciones literales. Ese es el motivo. <coughs> Igual va a ser este año, entonces, cuarto, atención 1 y 2, calificaciones literales que son AD, A, B, O, un guioncito. La norma ustedes saben bien que indica que para estudiantes, en este caso de promocionales, tanto de cuarto avanzado como quinto de secundaria, se deja en blanco, dice si el estudiante no se presentó o no desarrolló eh, la competencia. Entonces, para nosotros garantizar que el director realmente esté evaluando porque de lo contrario cagaría el formulario en blanco estamos exigiendo que registre una de las tres notas permitidas o un guión, guión medio si selecciona el guión medio quiere decir que ese estudiante no tiene calificativo por lo tanto ya debe ser evaluado el 2022 como indica la norma de forma mensual ¿no? cada mes el estudiante se presenta lo evalúan y de acuerdo a o hasta en este caso, que logre todas las competencias, al menos las seleccionadas en la resolución viceministerial 332, o 334, perdón. Listo. Ahora, el cuarto anual, ellos todavía terminan este año, o sea, cuarto avanzado del 2021, anual, periodo profesional anual, va a evaluar todavía entre 11 a 20, o... Un guioncito. Este guioncito, vuelvo a repetir, indica que no cuenta con calificativo. Y el acta va a salir, obviamente, en blanco, en esa competencia que no ha sido Listo. Hasta allí que espero quedó claro, ya ustedes ya nos harán las preguntas al final. En caso de educación básica especial, ¿qué pasa acá? El PRI de 0 a 2 años va a registrar, esta vez ya va a variar al año 2020, lo que es educación básica especial, conclusión descriptiva o comentario. Ahí, digamos, registra bien una conclusión descriptiva entre 10 y 350 caracteres o selecciona uno de los, coment o selecciona, perdón, uno de los comentarios eh, que indica la resolución bisemestral 334-2021. Inicial. 3 a 5 años, va a permitir registrar calificativo AD, A, B o un comentario. Primer grado, o hasta sexto en ese caso, también va a permitir registrar AD, A, B o comentario. Ya, eso digamos es para Ebi Ahora, educación básica regular, cuna, igualito, conclusión descriptiva o comentario, 0 a 2 años, Inicial de 3 a 5, A, AB o comentario. Primaria de, bueno, en este caso de primero a sexto, A, D, B, perdón, A, de A, B, o comentario. Y en el caso de secundaria de primero a cuarto, perdón, acá sí hubo, ha habido un problemita. Vamos a corregirlo. Eh, un momento, vamos a... <coughs> Bueno, igual les oriente, igual les corregimos el PPT al momento de enviarles. ¿ya? Eh, en el caso, por ejemplo, de secundaria de primero a tercero, se va a evaluar también con AD, A, B o comentario. Cuarto, de secundaria, que ahí lo vamos a actualizar, va a evaluar con de 11 a 20, o sea, su calificación va a ser entre 11 a 20 o un comentario. Cuarta secundaria todavía saben que este año y el próximo todavía evaluar de forma vigesimal. Entonces seleccionará una calificación entre 11 o 20 o seleccionará un comentario. Y en caso quinto de secundaria, acá, por ejemplo, ellos van a registrar también un calificativo entre 11 o 20 o un guioncito. ¿Por qué? Porque obviamente esos estudiantes ya terminan y el otro año no van a tener matrícula por lo tanto no pueden hacer la recuperación o no se le puede registrar un comentario para que se, en este caso, se evalúe el próximo año, porque no van a tener matrícula. Entonces, a ellos, obviamente, se le va a registrar un, un guión, el acta saldrá en blanco y estos alumnos ya van a ser asociados a la opción evaluación-promoción y allí, cuando ya logren, en este caso, el desarrollo de las competencias, serán y ustedes registrarán sus calificaciones correspondientes listo entonces eh, ya haciendo esta breve explicación vamos a a colocar acá y bueno ya les comenté que vamos a actualizar ese temita de secundaria que bueno, hemos tenido ese pequeño error vamos a hacer una demostración ya en el sistema cómo se realiza por ejemplo el bueno, todavía, como les menciono, lo que es eh, EVE hasta primer grado primario, de, de pritas hasta primer grado primaria, no tenemos información actualizada, o tenemos información con la anterior norma. Entonces, no, no tendríamos que mostrarlo en el momento. Ya cuando se implemente, también obviamente les vamos a convocar, ya por ejemplo, en el mes de enero, antes del 20, o, o el 20 mismo, a informarles los cambios que está implementando esta esa fecha. Ya, vamos entonces a comenzar con un CB de primaria, de, en este caso de segundo a sexto. Por ejemplo, acá tenemos uno. Bueno, y el proceso es el mismo que el año pasado. ¿no? Ingresamos a evaluación, registro de calificaciones, notas finales. Todos van a ser, ya saben, bueno, según la norma también, indica que es, la evaluación va a ser por notas finales. Entonces, ingresamos allí, seleccionamos solamente un grado, seleccionamos la sección, presionamos generar plantilla. Claro, acá el sistema lo que va a validar es que esta IE cuente con periodos de evaluación configurados. Si no cuenta con periodo de evaluación, obviamente te va a mostrar un mensaje y no te permite descargar el formulario. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos... El formulario que también es un error de primer grado, como les vuelvo a repetir, estamos con la versión anterior, digamos con el pedido anterior o la norma anterior. Esto ha cambiado, entonces lo que tendríamos que hacer es de segundo hacia adelante que va a estar disponible a partir del 31 de diciembre. Entonces seleccionamos segundo, seleccionamos la sección. Listo, ya descargamos en ese caso ya el, el formulario. Y el mismo proceso como les indiqué del año pasado. Por ejemplo, les va a permitir seleccionar o registrar un calificativo, por ejemplo, entre AD, A o B. O uno de los tres comentarios. ¿eh? Por ejemplo, comentario 1, ¿qué significa? Está en la parte infe eh, inferior. No se, logra, eh, no se logró perdón, realizar acciones para su desarrollo un comentario 2 o un comentario en este caso 3 claro, para ahorrar un poco de tiempo y ustedes que puedan hacer sus preguntas obviamente solamente vamos a hacer esta demostración, no vamos a registrar todo el formulario entonces ese es el procedimiento claro que sí tiene que hacer esto por competencia el sistema, como ya saben bien, permite cargar el Excel, si fuera si posible, con el, solamente con estas calificaciones. Pero donde valida, al momento de procesar las calificaciones, va a validar que todas las competencias cuenten con un calificativo o un comentario. La conclusión descriptiva es opcional, no es eh, obligatoria, ¿no? Luego vamos a pasar en este caso, ya terminamos con, con Eve, porque Eve justamente solamente va a ver formularios, vuelvo a repetir, de segundo a sexto grado de primaria. Cerramos este formulario, igual lo guardamos por si acaso, y ahora pasamos ya a Eva, ¿no? A ver, vamos a ver a un Seba. Vamos a verificar si, bueno, no tiene información 2021 aún. Acá tenemos una. Entonces, igual ingresamos a evaluación. Registro de calificaciones, notas finales. Perdón, en este caso es notas finales de EBAC. Bueno, claro que cada formulario obviamente ya tiene. O cada director solamente tiene, tiene las opciones que debe ingresar, ¿no? Notas finales EVA. Y acá seleccionamos el periodo promocional. Bueno, en este caso solo tiene anual. El grado, por ejemplo, primero intermedio. O segundo, bueno, vamos a seleccionar en este caso primero la sección y descargamos la plantilla. Listo. Descarga, abrimos en, esta parte, en la parte inferior. Y allí vamos a tener nosotros información general de la IE. Luego las, como ven, la en este caso las áreas. Y bueno, datos de los estudiantes y, para, y las opciones para evaluar. Por ejemplo, esta IE no desarrolla castellano como segunda lengua. Lo dejamos, no lo evaluamos. Y vamos a, y a registrar las calificaciones igual también nos permite seleccionar AD, A, B o el comentario 1, 2 o 3. A ver, seleccionamos AD, A, B, y así, ¿no? Para como, como ejemplo, comentario 1, comentario 2 y comentario 3. Vuelvo a repetir, el sistema te permite cargar el Excel, pero al, al momento de procesar, o sea, con datos vacíos me refiero, va a validar que todos los estudiantes deben contar con un calificativo o un comentario. Si por allí alguien quiere, por ejemplo, registrarse, que ya lo conocen, eh, el sistema no les va a permitir no le va a permitir registrarse, por ejemplo, acá. Solamente las calificaciones permitidas. En la resolución viceministerial 334-2021. Eh, continuamos. Bueno, cerramos este formulario. Igual lo guardamos. Y ahora vamos a pasar a un, a un digamos, SEBA del ciclo avanzado. Y bueno, disculpen, ya lo cerré el, el sistema. ¿no? A ver, nuevamente vamos a ingresar. Listo. Bueno, vamos a ingresar a un CEBA avanzado. Y como ya les indiqué, eh, en este caso, primero, segundo y tercero se registra igual como ya se realizó. Vamos solamente a verificar en este caso el registro de calificaciones de cuarto. ¿no? Por ejemplo, seleccionamos anual, en este anual, seleccionamos cuarto la sección única, generamos plantilla, no. bueno, el grado de sección no cuenta con estudiantes, no han realizado matrícula aún en esta, y vamos a buscar otra. Y, ¿no? Bueno, acá tenemos uno de los gel 3 a ver... Seleccionamos cuarto, la sección A, generamos plantilla. Se genera la plantilla como se, se observa. Bueno, habilitamos edición y vamos a tener acá la información, ¿no? Como, bueno, como todos los formularios, ¿no? Información general, las áreas y la forma de evaluar. Solo hay un estudiante. Como es cuarto avanzado, ya les indiqué es entre 11 o 20. Aquí está, entre 11 20, por ejemplo, 19. Y digamos que la siguiente competencia no eh, hizo llegar evidencia a este estudiante. Entonces, ¿qué debo hacer? Como ya les indiqué, selecciono guión. Si no seleccionan guión, lo cargan al sistema. El formulario Excel les va a permitir sin problema, pero al momento de procesar les va a exigir que cuente con nota o el guión. Eso es para el cuarto avanzado. Entonces, el mismo procedimiento obviamente se realiza para todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a registrar calificaciones. Y claro, está, Le vamos a mostrar por allí. Y grabamos esto, ¿no? Grabamos y cerramos nuestro formulario. Es el proceso de registro de información. Ya les vamos a hacer la demostración de carga con una I en secundaria o también en este, EMA, ¿no? Por eso es que no voy a cerrar esto. <coughs> Listo. Esto ya, digamos, es la forma de terminar en EVA, pero incluso lo vamos a tratar de demostrar. Eh, en EVA, como saben ustedes, esta resolución ministerial 334 ha seleccionado algunas competencias que al, men que al menos deben tener calificación, ¿no? Entonces, esas competencias, obviamente también el sistema va digamos, muestra la situación final de acuerdo al registro de calificaciones. Si la calificación no sé, se ha realizado, por ejemplo, en todas las competencias seleccionadas en esta resolución, por ejemplo, acá tenemos de avanzado, creo, si no me equivoco, sí, ahí está. Por ejemplo, en comunicación, tres competencias, en desarrollo personal ciudadano, bueno. 5, matemáticas 4. Si tiene calificativo, así sea B, A o D, en estas competencias, el estudiante automáticamente tiene promoción, eh, bueno, situación final, perdón, promovido. No es necesario que en otro momento pueda recuperar esas, las demás competencias. Ya no es necesario. ¿no? Pero si al menos le falta una competencia a evaluarse, como es el caso en matemáticas, porque matemáticas como se dice, son todas entonces le va a mostrar PG ¿no? entonces va, en base a eso por ejemplo acá ya registré bueno, voy a colocarle nota y uno para mostrar PG ¿no? Bueno, como segunda lengua no no obliga listo educación física, bueno, educación para el trabajo, educación religiosa, por ejemplo, esta educación religiosa el área no ha sido incluida ¿no? dentro de esas competencias focalizadas, entonces puede tener guión y con eso ya me muestra situación final promovido. En matemáticas, la primera competencia le voy a poner guión, ¿ya? solamente para ver. Lo demás, les coloco notas. Listo. Acá, por ejemplo, puede ir en las competencias transversales, como no han sido focalizadas, puede ir un comentario sin ningún problema. O para demostrar el ejercicio que estamos realizando, vamos a a registrar una nota. Listo. Claro, me olvidé de decirles, esto también tiene todos los formularios, ¿no? Todos los formularios desde PRITE hasta quinta secundaria o cuarto avanzado EVA, tiene la opción nueva, a comparación, año, a comparación del año pasado, que es el comentario general. Acá el director o profesor va a registrar un comentario general que apoye, obviamente, o cuando lo observe en su informe de progreso, el profesor que le va a enseñar el 2022, <coughs> le pueda ayudar a desarrollar esas competencias. Entonces acá, bueno, obviamente yo voy a colocar una prueba de comentario general, claro, pero ya el, el docente tiene que registrar un comentario, como vuelvo a repetir, que apoye al desarrollo de las competencias el próximo año. O sea, que el informe, mejor dicho, al nuevo profesor, cómo viene este estudiante. Grabo. Y ahora vamos a cargar acá el sistema. Bueno, listo, seleccionamos o presionamos el botón seleccionar seleccionamos el archivo en la computadora presionamos abrir cargamos notas <coughs> esperamos un momento listo, ya cargó y luego voy a realizar el cierre anual ¿No? como es quinto, en este caso puedo hacerlo por, por secciones o grados ya saben ustedes en este caso tengo ...de avanzado y seleccioné o descargue el formulario de primero, ¿verdad? Primero A, perdón, de cuarto grado, sección A. Presione el botón cierre anual. Obviamente ahí el sistema va a cerrar. O está procesando las calificaciones y asignando la situación final del estudiante. Esperamos un momento. <coughs> Ya está generando las boletas. Terminó. <ríe> Listo. Entonces yo ya puedo generar mi acto obviamente de este estudiante. Pero antes quiero ver yo obviamente mi informe de progreso. ¿No? Cuarto sección A. Descargo el informe de progreso. Bueno, acá tenemos. <ríe> Listo. La información general del inicio educativo del estudiante y acá me muestra las calificaciones como ven. solamente como ya mostramos en una competencia nosotros no registramos calificación en matemática, recuerdan ¿Qué es esta primera, ¿verdad? salguioncito en todo lo demás tiene notas pero por esa competencia su situación final va a ser vacío ¿y por qué no sale PG para esos estudiantes de cuarto avanzado? porque la norma lo, no le indica, le indica que se muestra vacío. Igual, las actas también va a mostrar, en este caso, vacío. Ya, allí solamente para indicarles, por ejemplo, acta de evaluación, EVA, seleccionamos, eh, perdón, periodo promocional, la fase regular, el formato acta final, el grado cuarto, sección A, la fecha la dejamos con 23, con la fecha de hoy. Y generamos el acta. Bueno, nos dice que está el 17 nomás. Bueno, bajamos la fecha al 17. Listo. Generamos. Y aceptamos. aquí también el acta. Vamos a mostrarlo acá. Su situación final va a ser vacía. ¿Verdad? No tiene situación final. ¿Por qué? Porque le falta ser evaluado en una competencia en este caso eh, seleccionada en la resolución ministerial 334 pero vamos a hacer el ejercicio de colocarle la nota, bueno, solamente para demostrar, claro, ojalá que ya en quinto no como le digo, por eso es que le inicié puntual porque mm, es bastante esto ¿no? bueno <coughs> entonces acá ya saben que para cambiar todo, lo que tengo que hacer es seleccionar, en este caso, por secciones y abrir el periodo promocional. Listo. Claro, previo a eliminación de él. Salimos y en nuestro formulario actualizamos la nota de matemática. Vamos a colocarle 11 Y en las demás, por ejemplo, como la... Educación religiosa, como les dije, no, no está considerada. Entonces le vamos a colocar guión acá. A ver, guión. Y también le colocamos guión. Listo. Grabamos. Volvemos a cargar al sistema. Eh, igual seleccionamos obviamente el grado... Eh, Cuarto sección A. Acá lo tenemos. Y cargamos nuestra plantilla. <coughs> Listo. Y luego el cierre anual. Igual por secciones. Y nos vamos hasta cuarto sección A. Marcamos. Y procesamos. <coughs> Listo. Bueno, ya está generando boletas. Terminó. Primero generamos la boleta para ver si se actualizó. el cuarto sección a. Claro está que ahorita, como estamos trabajando solamente con esta IE, obviamente las boletas se actualizan de forma automática. Pero cuando va a haber cola de generación de boletas, tenemos que esperar que se ejecute ese proceso de generación de boletas. Entonces, no se va a actualizar... De forma automática. Con un poquito aclarando ahí. ¿no? Bueno, verificamos. Y ya, bueno, tiene notas en todo, menos en religión. Pero, claro, acá en religión, vacío. Matemáticas ya tienen su 11. Y verificamos ahora su situación final. Ahora dice promovido de grado. Igual el acta también va a ser lo mismo. Eh, vamos a mostrarlo, por si acaso. Eh. Generamos nuevamente el Actalí, ya que estamos en la misma opción. <coughs> y ahí aparece con Pro de promovido Entonces, eso como ven es el, el proceso de, de registro de EVA. Eh, de EBR no, quiero alcanzarlos mucho, solamente voy a hablar de quinta y secundaria porque como les mencioné, el 31 va a salir solamente a los formularios y a los procesamientos va a ser para los demás grados. Entonces, vamos a EBR, a la IE que ya configuramos, recuerdan, la, las primeras opciones, que es la... Vamos a hacer, ahora. 80, Listo. Entonces, en primer lugar, vamos a descargar nuestra plantilla de cuarto. Recuerden que en cuarto agregamos en este caso una agregamos una competencia no asociada a área. Entonces, al descargar nuestra plantilla, esa competencia no asociada a área, como les indiqué, tiene el rango de competencia transversal. Entonces a la vez tiene rango de área, ¿no? Y la competencia tra transversal, perdón, tiene rango de área. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, es, es, es la misma forma de evaluar a los estudiantes. Nos verificamos, por ejemplo, acá tenemos las competencias transversales, ¿Cómo ven, y también nuestra competencia que, que registramos que es, fue actitud ante el área, ¿no? Bueno, igual me parece parecer me faltó la A. ¿No? Entonces, ¿cómo lo, lo puedo autorizar? Listo, entonces como ven, me muestra también esta opción para que yo evalúe a los estudiantes. Entonces, eso quería mostrarles más. Ahora, si pasamos a quinto, para. Y en quinto, eh, recuerdan que agregamos una competencia en matemáticas. ¿no? Entonces, seleccionamos quinto. Sección única. Y vamos a descargar o, bueno mostrar nuestro formulario. Y acá contamos con nuestra información de los estudiantes. En caso quinto, ya saben que es 11 a 20, o un, en este caso, digamos, un guioncito. Como son muchos estudiantes, eh, bueno, vamos a tratar de, de colocarle a todos, para demostrar, porque de lo contrario va a haber dudas, a ver, listo, voy a ponerle notas a todos los estudiantes, en, en primer lugar, o sea, como si todos hubiesen asistido y le voy a quitar a uno u otro una calificación en una competencia priorizada o seleccionada ¿no? ahora Castellano, por ejemplo acá lo enseñamos Vamos a para los demás Educación física es un área obviamente no, no solamente una competencia de educación física se trabaja según la, la resolución educación religiosa ninguna bueno, vamos a luego le colocamos el video en todo caso y bueno inglés tampoco ¿no? no es obligatorio Bueno, vamos a colocar acá sin notas Perdón. En caso de matemáticas, acá justamente va a haber el cambio, ¿no? Y nosotros hemos agregado una competencia adicional. Por ejemplo, tenemos las cuatro competencias de acuerdo al Currículo Nacional de. o Currículo Nacional 2017, y una competencia adicional, perdón, que es, eh, en este caso, nuestra competencia adicional era Razonamiento Matemático. Entonces, esta competencia, por ejemplo. Como no es seleccionada esa adicional, no es necesario que cuente con nota. Entonces le podemos colocar el guión. O sea, se puede colocar el guión en otras palabras que no han sido evaluados. Claro está que el director, si lo va a hacer esa configuración y luego no evaluar, obviamente, para qué configura, ¿no? debe, si configura, debe evaluar a uno, al menos a un estudiante listo las competencias transversales también, bueno, no han sido consideradas dentro de la en la resolución 3.3.4 entonces igual también le podríamos registrar un comentario perdón, un guión sin, sin ningún problema Y finalmente nuestra, en este caso, prueba de comentario general. Listo. Nos faltó por ahí evaluar, por ejemplo, religión. Nosotros si ahorita cargamos el formato, no va a haber ningún problema. Pero al momento de procesar, nos va a decir que religión no tiene calificaciones. Entonces, tenemos que extraer bien una calificación o bien, un, en este caso, un, el guión. No. Entonces, vamos a religión, le vamos a colocar guiones. Listo. Y solamente para demostrar que uno estudiante, por ejemplo, sale con situación final en blanco, Vamos a colocar al primer estudiante un guioncito en la primera competencia de comunicación. Ya solamente en esa competencia. Grabamos. Ahora vamos a cargar el sistema. A ver, vemos acá. Seleccionamos el archivo. Presionamos abrir y cargamos, ¿no? Notas. <coughs> Listo. No Listo, ya cargo las notas, entonces ahora yo procedo a procesar las calificaciones, ¿no? solo de quinto, como es sección única, pero igual por si acaso me aseguro, a ver, quinto única y presiono el botón cierre anual, presiono aceptar, bueno ya está generando las boletas como se ve, Listo, culminó. Entonces yo podría ya descargar mis informes de progreso de quinto de secundaria. Descargamos. Y el primer estudiante, bueno, se lo tengo por acá, apellida Abanto. Abanto Reyes. Estamos. <tose> A ver. Abrimos y buscamos a Bantor Reyes. Bueno, son muchos estudiantes. Acá está. Entonces, este estudiante debería tener una, una situación final en blanco, ¿verdad? Porque no fue evaluado en una competencia de comunicación. Verificamos y justamente tiene su situación final en blanco. Y de los demás estudiantes, debe tener situación final promovido, por más que no han sido evaluados en este caso en inglés y en la cuarta competencia de matemáticas una competencia adicional que hemos agregado ¿no? <ríe> que es esa de acá, que se puede ver entonces y tampoco las competencias transversales entonces igual tiene promovido de grado, ¿por qué? porque tiene notas al menos en las competencias seleccionadas en la resolución biceministral 3.3.2 listo, el mismo del acta también va a salir lo mismo, ¿no? pero igual vamos a demostrarlo brevemente a ver y acta con de evaluación, generación y envío seleccionamos el grado quinto sección única, la fecha la dejamos la de hoy y presionamos claro, claro está que tenemos que asociar, en este caso registrar costos y vacantes, que eso ya ustedes conocen esas variaciones, perdón que, eh, costos y vacantes por ejemplo, acá grabamos. Listo. Y las vacantes. Por ejemplo, acá colocamos dos. Listo. Bueno, acabo. Solamente tengo dos vacantes para segundo. Presiono grabar. Listo. Con eso, como ven, ya. Entonces, ¿qué más me falta? Me indicó el mismo sistema al momento de generar las actas. En este caso, asociar al docente titular, ¿no? Bueno, al parecer no ha configurado varias, eh, acá, perdón, no ha configurado su horario, la IE. Entonces, ya saben ustedes que tiene que configurar su horario para quinto grado de secundario. Bueno, y solamente se ha agregado a dos profesores, ¿no? Entonces, por ahí tenemos el problema grande ya bueno y eso sí, ya sabemos ustedes que son requisitos, obviamente el acta va a generar con situación final en blanco al estudiante que le faltó la competencia de eh, comunicación bueno, ahora sí ya, bueno, pasamos falta perdón, estos dos últimos puntos que vamos a pasar y después veremos algunas preguntas eh, vamos a hablar, ustedes también, ah, bastantes ah, o bastantes preguntas han realizado sobre el tema de la el registro de calificaciones del año 2020 en el 2021. Como ya en capacitaciones anteriores, perdón, capacitación, capacitaciones anteriores, nosotros le, les indicamos que para evaluar el 2021 tiene que estar oh, perdón, tiene que haberse concluido con la evaluación pendiente del 2020. Eso indicaba la resolución viceministerial 121 del 2020, incluso decía hasta el 24 de diciembre, que es mañana. Claro, está allí también aclarar que tenemos un problemita de generar actas que esperamos superar el día de hoy por la noche, que ya se está trabajando en eso. Pero, entonces, para continuar con esto, estamos trabajando también para quitar esa validación que ya les indiqué que obliga que primero se evalúe el 2020 para evaluar el 2021. Ya estamos retirando esa esa validación. Eh, claro está que también que la resolución bicemestral 121 indica que el calificativo B, como es el caso acá que nos está mostrando, se puede actualizar a A o a D. Pero eso lo indica. Y esa resolución 121 tiene vigencia para el año 2021 porque la 334 lo dejó sin efecto. O sea, ya para el 2022 no tiene vigencia. En otras palabras, el 2022, que nuevamente simplemente la opción de registro de calificaciones del 2020 y 2021, porque ya van a ser dos años, ya posiblemente la letra B hasta el momento ya no es actualizable, a no ser que se actualice o lo indique una, una nueva norma. Ya aclarar allí. Listo. Eh, allí también aclarar porque muchos están diciendo el sistema se va a cerrar el 24 ya no me va a permitir registrar calificaciones de 2020 o generar actas no es así eso ya ustedes lo conocen que el sistema nunca se cierra solo sino lo cierra el mismo director culminando sus procesos si el director por ejemplo genera y aprueba las actas de 2021 ya no va a poder registrar notas pendientes del 2020. listo Siguiente. Esto todavía se implementará el 2022. Un poquito acá quisiera que me nos pongan atención, obviamente, según lo que dice la norma, ¿no? la evaluación diagnóstica. En el CIAGIE se va a implementar justamente, el, digamos, el registro de los estudiantes que en la evaluación diagnóstica no lograron obtener un calificativo aprobatorio del 2020 o 21. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo no asistí o no me contacté nunca con el docente o no presenté ninguna evidencia, entonces me van a evaluar en marzo, según lo que indica la norma. Entonces, el, la dirección va a conformar un comité, ese comité va a, me va a evaluar y si yo, digamos, no he logrado las competencias, obviamente, voy a entrar a un proceso, o a un periodo de recuperación. Ese periodo de recuperación se va a realizar entre el mes de mayo a diciembre. Y se va a realizar, y en el CIAGIE se va a registrar justamente a esos estudiantes que no han logrado, también lo vamos a implementar, y se va a registrar una asistencia a esos estudiantes, o sea, diferente a la regular, por decirlo así. Vamos a poner el ejemplo que el profesor trabaja por la mañana. Entonces, él registra su asistencia por la mañana, la que ya tenemos implementado en la fecha. Y a estos estudiantes que no han logrado las competencias, bueno, tanto en el 2021 como en la evaluación diagnóstica 2022 se asocian en este caso a, en una relación de estudiantes que no han logrado y esos estudiantes van a asistir tres días semanales por las tardes a ser reforzados por en este caso por los profesores y de acuerdo a eso obviamente lograr esas competencias que les falta o obtener calificaciones aprobatorias en 2020 y 2021 y eso se va a realizar entre el mes, como vuelvo a repetir, mayo hasta diciembre. O sea, va a haber ese proceso de nivelación, por decirlo de otra manera, de ese estudiante de las competencias que aún no ha logrado. Claro está, fuera de horario y un registro adicional al que ya se viene haciendo. Eso también esperemos que esté implementado para el mes de mayo, ojalá. Pero se va a hacer el esfuerzo justamente para que en esos días se pueda registrar esa evaluación. ¿no? Continuamos. Eh, bueno, el registro de calificaciones del 2020 2021 en el 2022 también la norma lo indica que se van a registrar justamente en julio o diciembre. Entonces para esa fecha también vamos a implementar esos formularios similar a este año 2021. Claro está actualizado a lo que indica la resolución viceministerial 3.3.4. Bueno, eso les tenía que al menos indicar, eh, bueno, agradecerles ahora por su participación, y bueno, ahora sí vienen las preguntas de cada uno de ustedes, espero que obviamente sean diferentes a las que ya he comentado, o alguna aclaración adicional que se pueda hacer allí, ¿no? Adelante, Miguel, no sé, con las preguntas. Sí, correcto. Solo serían las siete primeras personas que han sido Rusbel Vázquez, John Córdoba, Ciají Ugel Angaraes, Ugel Puerto Inca, William Pérez, Juan Caballero y Roxana Santiago de Chuco. Rusbel Vázquez, está activo el micro. Eh, muy, bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, le escuchamos, ¿La escuchamos eh, eh. En primer lugar, agradecer por la capturación. Es interesante. Eh, en comparación con el año 20, -20 hay bastantes cambios, específicamente ¿no? en la de lo que fue por la congregación. Eso fue un problema tanto para los directores como para nosotros, los de de CIAGI. Eh, frente a ello, eh, mi pregunta es lo siguiente. Eh, ¿Qué pasaría si los estudiantes del 2020 y salido con promoción guiada y los docentes? Bueno, yo tengo, yo, yo tengo un caso muy particular en lo que es la provincia de Celentín. Que nosotros como mujer Celentín trabajamos en base de 193 y las primeras actas que se generó, todos salían con promoción guiada. Y los profesores recién ahora están subsanando, como se indicó el sistema no y te generar actas, pero lo que voy es qué pasaría si el alumno en el año 2020 no tiene notas y en el año 2021 no tiene notas eh, dejará trabajar normal el sistema o ese alumno no eh, aparecerá en, en el registro de calificaciones este año o sea cómo va, va a ser ese, esos casos Porque no aparte lo... la... que se tiene que subsanar sí sí ahí yo les indiqué brevemente que obviamente nosotros hemos puesto una validación hasta el mes, digamos, eh, que primero se evalúe el 2020 para luego evaluar el 2021, pero la resolución viceministral 3.3.4 indica que esa nota del 2020 o 21 se puede regularizar el 2022, entonces nosotros ya quitamos la validación y por lo tanto el estudiante va a poder poder evaluar ser evaluado perdón el 2021 sin ningún problema. Así le todas las competencias del 2020, voy a poner, voy a exagerarlo. ¿no? Si él debe todas las competencias del 2020, está en 2021 y vuelta no asistió, vamos a exagerar más <ríe> otra vez, o sea, no tienes ninguna evidencia. También le registraría solamente comentario a ese estudiante o si es de quinto grado, un guión y ser evaluado posteriormente. <ríe> Eso es, profesor. No sé, la siguiente pregunta. Correcto, pasamos con el especialista John Córdoba de que es y active su micro. Córdoba de la UGL Amazonas y bien, eh, La consulta es algo similar a al la anterior, eh, solamente eh, para indicar qué pasa con un alumno que salió de complejer el 2020, pero el 2021 eh, no ha sido matriculado. ¿Cómo vamos a evaluar en ese caso o, o qué procede? Eh, perdón, no ha sido matriculado, pues, ¿qué procede? Claro, allí está mi carreta 447 indica que la, la, la, en este caso la matrícula Entonces debería estar matricular el 2021 sí o sí. Ahora, si el padre comunica que ya no va a asistir, entonces se registraría un retiro el 2021. Pero sí debe ser matricular el 2021 el estudiante. Eso lo indica la resolución ministerial. 447 del 2020 Muy bien, pasamos con UG Langarais Puede activar su micro Sí, este, buenas tardes Con el saludo de la tarde eh, La consulta más que nada Era eh, Acerca de Lo que explicó, por ejemplo Este Colega en ese caso, los estudiantes que no, no me ha quedado muy claro cómo va a ser el caso de los estudiantes que no han sido matriculados, o sea, que han pasado a promoción guiada del 2020 y este, el 2021 este, no han sido matriculados. ¿Y qué va a pasar con un estudiante, digamos, que por AOB 2020 uh, está con promoción guiada? Ahora este 2021 también pasa a promoción guiada. Y el 2022, eh, los directores, prácticamente, ese alumno se está generando como un alumno fantasma, prácticamente, porque ya el ministerio no sé qué, qué consideración está tomando. Eh, pero, digamos, los directores ya muchos han tomado de acuerdo que el 2022 no lo van a matricular a esos estudiantes. En ese caso, quedaría prácticamente un vacío en esos estudiantes, porque ellos también indican ...que han realizado la ratificación de esos estudiantes... ...porque la norma de matrícula lo dice así... ...o el ministerio promueve eso desde las DRE... ...y las DREs a las UGELs... ...y a la vez este el área de EGP, eh, ...automáticamente sale, saca el comunicado como lo dice el ministerio... ...particularmente yo les indico que es de acuerdo a la solicitud del padre de familia... ...pero como el ministerio dice que es ratificación automática... ...bueno, pero lo, el detalle es que digamos un estudiante que... Pasa promoción guiada 2020, 2021 y no lo matricula en 2022. En ese caso, también, ¿cómo va a quedar el estudiante? Como, como lo comenté, la resolución ministerial 447 indica que la matricula es automática. Yo lo que indique, lo que indique es si, por ejemplo, yo como padre de familia eh, no quiero matricular el 2022 a mi hijo, entonces, yo voy a comunicar que ya no va a asistir en motivos claro, Ya conocemos que ya muchos de ellos se han casado, o ya están trabajando, etc. Entonces, eso obviamente ya el director lo matricula el 2022 y le registra un retiro. Recién porque el padre está comunicando que ese estudiante ya no va a asistir por en motivos. Bueno, ya le indiqué. ¿no? Pero la resolución ministerial, claro, y bueno, la, tanto la 447 y la 334, nosotros, como ya muchas veces lo mencionamos, como si respetamos lo que indica la norma y ese si aquí se implementa de acuerdo a la norma, o sea, no es que nosotros tal vez eh, queramos o, o que sea así, no es así. O sea, la norma lo indica, y nosotros simplemente implementamos eso. Eso, profesor Armando, bueno, ojalá que se haya quedado claro un poquito. Muy bien, Ahora puede activar su micro, William Pérez. William Pérez, puede activar su micro, especialista de QG. Buenas tardes. Eh, un saludo cordial a los presentes y a los ponentes. Eh, ya se han absuelto algunas consultas que se iba a, a formular. Eh, solo dos casos nada más. Eh, bueno, me imagino que también es la casuística, ¿no? Porque el padre de familia ha comunicado que el 2021 el estudiante no va a a continuar sus estudios en el centro educativo porque tiene problemas particulares. Entonces, eh, el estudiante ha estado con promoción guiada, pero ahora para poder generar las actas sale ese control, ¿no? Que dice el estudiante no posee matrícula alguna en el 2021. Entonces, ya nos están dando las pautas cómo vamos a solucionar, solamente quedaría la que corresponde, más o menos qué fecha va a ser el proceso de este, ¿no? De... Eh, que habiliten para que los estudiantes de quinto, secundaria, que el año pasado han pasado con eh, postergación de evaluación y se han vuelto a generar las actas. Tenemos todavía estudiantes que han pasado con promoción guiada, pero eh, siguen eh, pendientes de sus calificativos. no eh, Para algunos se han pues, solicitado a la, al ministerio lo que es la rectificación de del cambio de estado, mejor dicho, de acta de postergación para poder incluirlos pero tengo de los 15 postergados hasta la fecha solamente tengo 10 que han completado el total de los calificativos y todavía cinco tengo cinco pendientes. Entonces, ¿cómo se va a proceder para eso? Porque lo, no se va a poder emitir su certificado de sus estudiantes posteriormente porque iban a actualizar en el sistema para a través de pro, evaluación-promoción, si no me equivoco. Sí, sí, sí es correcto, profesor. Eh, bueno... Nosotros obviamente lo tenemos planificado justo eso para el mes de, si no me equivoco, abril. Entonces, hasta es hasta abril, hasta que simplemente también eso se debe solicitar todavía la, el cambio de estado de acta. ¿no? O sea, les damos la otra opción que, claro, se hace con un trámite. Es cierto, un poco como dicen, <ríe> burocrático, podría llamarlo incluso, pero es la única forma por el momento de atender esos casos hasta implementar la opción como tal. Eso, profesor, ojalá que ayuden Claro, igual les vamos a informar cuando esté listo. Muy bien, ahora pasamos con el especialista Juan Caballero, ¿de qué UGEL es? ¿Puede activar su micro? Buenas tardes con todos de la sala. Es de la UGEL Churcampa, Huancablica. Eh, bueno, yo también tenía varias preguntas, pero ya algunas se han absuelto. Principalmente yo eh, suplicaría ¿no? a los especialistas que hasta el momento no están atendiendo los tiques de eh, seba porque en mi caso tengo un problema de un privado que tenían que eliminar matrículas mal hechas y es más de un mes y hábiles, ¿eh? no lo están atendiendo hasta ahora. Cuando se llama al señor Miguel, a usted señor Juan Carlos, Ustedes no atienden, no escuchan o no sé, tanta tanta ocupación tienen, no nos atiende y eso molesta. Tendrían que designar a alguien que atienda pues constantemente las incidencias, los problemas que tenemos. Igualmente, el, por la atención centrada o sea, el teléfono fijo, creo que cuando quieren atienden, no sé cuál es el problema. En las mañanas no atienden, en las tardes a veces nos contestan. Entonces, eso más que todo, porque hay problemas de, de cada director nosotros como apoyo no solucionamos los problemas de sistema y queremos hacer saber esos problemas por eso también sugerir, sugeriría de que se, tengamos de repente un whatsapp un grupo de whatsapp de CIAGI a nivel